Que dijiste, repite bruja, repite lo que dijiste mm. que te enviaron, te enviaron a qué a matarla, a matarla. ¿Te pagaron qué? ¿Pagaron qué en dólares o qué? ¿Bolívares que te pagaron? ¿En qué? ¿Qué te pagaron? ¿Sí? ¿Cómo? Todo dólares dólares, wow ¿Y cuánto? Dólares ¿Y cuánto fue el costo? ¿Cuánto cuánto pagaron cuánto? ¿Cuánto es eso? cinco, cinco centavos. ¿Cuánto? Mil. Mil qué? Mil dólares. Mil qué? cinco mil pero dilo repítelo te pagaron cinco ah, mil dólares ¿Mm? cinco mil cinco mil dólares en Venezuela no creo, me no creo. ¿Dónde? Ja ja ja. Eso crees tú. Ja ja ja. ¿Creo qué? Que no consigue ella. O sea, te pagaron, o sea, que tú eres una, o sea, que tú eres una bruja importante, grande, ¿no? ¿Sí? Poderosa. ¿Mm? ¿Sí? Tengo ¿Qué? Tengo que matarla porque ya me pagaron. Oh, te, te pagaron, tienen que matarla, tienen que cumplir tú, cumplir tú ¿no? O sea, que tú, tú eres correcto, ¿no? ¿eh? Correcto, ¿no? ¿Cómo? Quien me mandó me reclama todos los días. ¿Qué te reclama? ¿Que para qué no lo has hecho? ¿Sí? No, se deja. ¿No ¿Okay? qué? Esta no se deja. Esta no se deja, esta no se deja, no, esta que está aquí no se deja. No se deja matar. Ve acá, bruja, ¿y a, y a ti cuándo fue que te enviaron, bruja? ¿Cuándo fue eso? ¿De cuándo tienes ese trabajo? ¿De cuándo? ¿De cuándo? Poco, pocos meses, pocos meses. Pocos meses, pocos meses. Pocos meses. Pocos meses. para matarla, para matarla, porque ella tiene que matarla, quitarla para... Todo así, ¿Todo así fue el asunto, Ok. Bien, eh, bruja, tu trabajo, tu trabajo, eh, ¿no lo puedes cumplir? ¿Qué más? No, no, no, no puedo hacer eso. Yo tengo que hacerlo porque no, yo tengo que hacerlo. Yo por eso es que no puedo salir de aquí, yo me escondo, yo me escondo, yo me jugo, porque yo tengo que hacer eso, yo, me, yo tengo que ir a hacerlo. Te reclaman, me buscan. Sí, y... Pero ya no te vas a poder esconder porque eh, yo estoy a pulsar de ahí y para siempre. Y es para siempre. La bruja, eh... ¿cuántos, cuántos años, años tienes tú? ¿Cuántos años? 32. Estás jovencita. ¿Tú eres jovencita? ¿Sí? Oye, bruja, ¿cómo fue que tú, eh, ¿tú aprendiste brujería tú? Oh, todos ellos ah. te enseñaron eso toda, toda. y ¿tienes, t -t tienes hijos hijas tienes tú de qué edad son hijas no Ah, hijos hijos sí. ¿De, de qué edad tienen de qué edad, de qué edad son sus hijos Nueve años. Y y, ¿Y y ellos también van a seguir esa, esa, esa herencia de brujería? ¿Sí? ¿Y tu marido? ¿También es brujo o qué? ¿No? ¿Tú estás casada, ¿No? O sea, que tu marido no es brujo, brujo eres tú. ¿Y, ¿Y cómo tú ves cómo vivir con, con una persona que no es bruja? ¿O él cómo puede convivir con una bruja? ¿Cómo? Yo mando. ¿Tú mandas? ¿Cómo? ¿Tú, que la, tú, la, okay, la mujer... Que la esposa manda al marido, así es en tu caso, no oye bruja. Y eh, bruja, ¿en qué, en, qué, en qué parte vives tú, en qué país vives tú, aquí, ahí en Venezuela, ya yeah. aquí, cerquita, aquí, aquí, cerquita, aquí, aquí, más para allá, y a ti te conoce ¿Eh? ¿E ¿Ella a ti te conoce? ¿Esta mujer, esta mujer ahí te, te conoce? ¿Esta mujer donde tú estás ahora? ¿No te conoce? Oh. viven cerca. Oye, más o menos cerca. Oye, bruja, pero te pagaron 5 mil dólares, bruja... Quiere decir que tú eres rica ya, ¿no? ¿Tú eres rica? ¿Por qué 5.000 dólares? Pero 5.000 dólares en Colombia. ¿Cómo? No, no. No es nada. ¿No es nada? No, en Venezuela 5.000 dólares son 5.000 dólares. Incluso aquí en Estados Unidos 5.000 dólares son 5.000 dólares. para una comida, para una ropa no da para más ¿y cu cu cu cuánto, trabajas, cuánto trabajas haces tú en el mes, eh, bruja brujería? ¿tú cuando trabajas hace en el mes o en el día? ¿Mm? para matar no, mucho. no muchos ¿qué significa no muchos? ¿cuántos? años, uno, dos, uno, que otro. O sea que ya, ya, ya, ya, mata mucha gente ya. ¿Sí? A dos. ¿Sí? ya, ya, ya, gente ya, ya, a ya, ya, ¿Qué hago contigo yo, bruja? ¿Qué, ¿Qué quieres que haga contigo, bruja? ¿Mm? Porque tú vas a pulsar de ahí. ¿Tú sabes, bruja, que te puedo pulsar de ahí? ¿Tú sabes que te puedo quitar la vida a ti? ¿Tú sabes que puedo hacer lo que yo quiera contigo? ¿Sabes eso? ¿Tú sabes que aunque que también al demonio bueno que está ahí yo le puedo decir que, que, que te saque los ojos, te saco los ojos, ¿Tú sabes que al demonio que está ahí, tú con ellos, yo puedo decir que le que castiga a tu hija, la castiga? ¿Al demonio que está ahí yo le puedo decir que, que te afecte tu parte sexual y te la quita, te la daña? ¿Sabes eso? Yo no puedo. ¿Sí? Sí no puedo, ¿por qué no puedo? Sí puedes. Sí puedo. Sí puedo. Sí, ya. Yeah. ¿Y si, y, si puedo, ¿Y si puedo? ¿Por qué tú no te has ido enseguida de esta mujer ahora? ¿Por qué no te ayudo de ella? ¿Y si puedo, por qué no te has ido enseguida de ella? ¿Y no esperas el castigo? No sé. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Por qué? Voy a responder. Con esa plata. ¿Sí? Bueno, ese es el riesgo que tienes tú por ser bruja. Bruja, mira, eh, ¿por qué no te entregas tú a, a Jesucristo? ¿Por qué no te entregas tú a Jesucristo? Él te ama a ti, Jesucristo. Jesús te ama. Tú sabes que Él dio la vida por ti. Por amor. No me ama. Yo soy mala. No. Bueno, eres mala, sí. Pero eso es el, el, el, el, vino, el vino a eso, a los pecadores, a los malos. No a ninguno justo. Tengo pena, tengo pena. ¿Tienes pena? No, tranquilo, no te preocupes, que él, él es especialista en, en eso. Él te perdona todas las cosas, ¿ok? ¿Quieres hacerlo? Tengo miedo. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a qué? ¿A quién? Que te maten. ¿Quién? Satanás. ¿Satanás? Ese es tu miedo. Ese es tu miedo. ¿Sí? Ya el me, me parte con él. Si te pacto con él. ¿Sí? ¿Y te ayudo a romper todo eso. Te entregas tú a Jesucristo, lo dejas a él y te dejas de una riqueta. Te entregas a Jesús para predicar la palabra de Dios tú. ¿Quieres eso? ¿Te ayudo a eso? De hecho, no, no tiene más opción tú. Te castiga él. O te vas para el infierno tú. O te castigo yo. Lo que estás haciendo. Entonces, tú no tienes opción. Después te pones a predicar el evangelio. Hace, hace lo que esta mujer hace, hace. Hace lo que hago yo. Entra a la escuela a aprender guerra espiritual. Ayudar a mucha gente. servir a Dios, al rey. Sencillito. ¿Están no a burlar. ¿Te van a burlar? ¿Quién se va a burlar de ti? ¿Quién se va a de ti? Ok, mira. Tú escoges... Si no he el tiempo contigo, tú quieres matar a esta mujer, ha intentado matarla, ha matado mucha gente tuya. Así que eh, te has escondido esta mujer, así que sale y te, te queda escondido. Y tus pasado han hecho brujería, han matado mucha gente, usted ha matado mucha gente. Así que en toda la última oportunidad, porque el tiempo se acabó, ¿qué? Ah, tú aceptas a Jesucristo como tu único Señor salvador y renuncias a Satanás y a sus pactos ahora. No. Bien. Rotundamente no. Rotundamente no. Sácate de aquí eres y para el infierno. Ok. Como está rotundamente, esa palabra rotundamente no, significa que es no, no, no, no. Entonces, y yo no permití que tú castigues más a esta mujer o castigues a alguien más. Me toca sacar a ti de aquí, de a ti de, del juego este. Te vaya te a vaya un, un, un paseo ahora en, en el infierno, para que veas el infierno ahora, ¿ok? Vas a ver a, tu, a tus antepasados, a tus tíos, a tu abuela que están allá, que han muerto, que están en el infierno, ¿ok? Lo vas a ver a ellos, ¿ok? En el nombre de Jesucristo, eres a dar un... Eres enviado a dar un paseo al infierno ahora. Mira el fuego. Mira la candela. Siente la candela. Más profundo siente que te quemas más cerca, más cerca al fuego, a la candela. Mira los gusanos ahí. Mira tu antepasado que practicaron brujería. Míralos, míralos cómo se quemen y no se consumen. Míralos más cerca. Mira cómo gritan, mira cómo piden auxilio. No hay quien ayude. Mira sus calaveras, mira sus huesos, míralos. Míralos. Demono que están en el infierno. Demonio que está en el infierno. Tóquen a esta mujer, tóquenla. Tóquenla. Y llega más profundo al infierno. Más profundo al infierno. Más profundo. Uno latigazo a esta mujer, a esa, a esa bruja. En el infierno. Te dejo ahí, bruja, te dejo ahí. En el nombre de Jesús, si tienes alguna armadura tuya de protección, te la destruyo ahora, te la quito, la destruyo en el nombre de Jesús. Toda protección que tanto iba a ti, te la destruyo, te la quito en el nombre de Jesús. Todo, todo, y todas tus armas te las destruyo en el nombre de Jesús. Te todo, todo, toda la autoridad que tienes tú, bruja. Todo el poder que tienes, el poder que tienes, has tenido tú, te la quito, la destruyo en el nombre de Jesús. Esa casa espiritual te la destruyo en el nombre de Jesús. Todo lo destruyo. Lo destruyo todo. Todo. Tienes ningún poder ya. En el nombre de Jesús. ¿Qué más querés contigo? Te mantienes en no aceptar a Jesucristo, ¿no? Ok. Ahora también tu hija, a tu hijo, que también lo, lo tiene vinculado para hacer brujería. También lo vio también, también lo que va al infierno. Junto contigo. También tu hijo. En el nombre de Jesús. También tu esposo. Por dejarse, dejarse man, man, man, maneja por ti. También lo llevo al infierno que vea. El nombre de eso, contigo. Usted, ustedes tres juntos, vean el infierno. Vean el fuego. Veanlo. Más fuego. Me quiebo, me quiebo. Eso es lo que tú quieres. Te dejo ahí. No, no, no, no, no, no. no, no, no, no. Eso es lo que tú te mereces. Ha hecho mucha maldad tú. ¿Tú? Ah. Renuncia, renuncia al diablo ahora. Renuncia a Satanás, renuncia, renuncia. Me, creyó, me, creyó, me creyó. Dí, renuncia a Satanás, dilo. A los pastos, me todo. Acepto, acepto a Jesucristo. Pide perdón a él. Pide perdón. que eso, eso, eso, eso, eso, Perdóname. Eh, eso, mis hijos, eso, no, Eso hijo, Eso, no, eso me tengo, hijo, no. Ay, ay. Ok, bien, te saco de ahí, sal de ahí Vuelve acá Bien, cuando quieras Hacer alguna maldad, piensa lo que vas a hacer Porque la bolsa te, te, te queda en el abismo, ok En el infierno, ok Mi hijo Mi hijo, sácalo Sí sácalo Ah, te duele, ¿no? Tu hijo, ¿no? Ok, bien, a tú a y lo saco de ahí. Sal acá, sal acá, en nombre de Jesús. Ven, sal. A tú y lo saco de ahí, en nombre de Jesús, saco de ahí, lo saqué de ahí. Ok, bien, ahora tú. ¿Te gustó esa experiencia? ¿Qué quiere que haga contigo yo ahora? Dame luz. Dame luz. Dame luz. Dame luz. Dame luz. Dame luz. Dame luz. Dame luz. Te doy a Jesucristo que es la luz, ¿ok? Abrázalo. Abraza a Jesús ahora. Mira la mano de Jesucristo que fue traspasada. Mira cómo sale el sangre de la mano de Jesús. Esa sangre la damos Jesús por ti, por amor, ¿ok? Mira el costado de Jesús destrozado esa sangre fue por ti. Él te ama, lo hizo por ti por amor a que tú, tú fueras al infierno. Pero tú has pagado mal a él. En vez de servirle, tú has hecho malo, maldad. Tú has burlado de él, al hacerle maldad a la gente. En vez de ser lo contrario. Jesús, Jesús, Jesús, perdóname. Jesús. Míralo, míralo colgado en el madero. Míralo. Él estuvo en el de madero y fue por ti. Él es bueno. Ay, es súper... Es súper Me arde, me arde. Me arde todo. Es súper Asquerosa he sido. Asquerosa. Mi cochina, otra vez que me encuentras, esto. Ay, me has que me has de todo me has Él El por ti. <risa> él sufre por ti. Bien. Yo yo me entrego la vida a ti, Jesús, yo me entrego a mi vida, te entrego la vida mía y de Ajá. mi hijo a ti, dile. Yo te entrego mi vida y te entrego la de mi hijo, Jesús. Te señaló Jesús, también. Perdóname. Bien. Él te perdonó, ¿qué? Okay? Cuando vayas a tu casa, destruye toda la brujería, limpia todo, ¿ok? Cuando vayas a tu casa, limpia todo tu casa, ¿ok? Destruye esos altares, los muñecos, los libros, las Biblias demoníacas esa. Todo, todo lo destruye, ¿ok? Todo lo destruye. Tienes que todo, todo destruirlo. Y, y, y también quítale todo, todo lo que ha colocado, quítale todo, ¿ok? Familia, ¿ok? Todo, ¿ok? Tiene que dar pruebas de arrepentimiento. Que Eres una hija de Dios ahora. ¿Está claro eso? Carmen es linda. ¿Cómo? Esta mujer es linda. Así es, es linda. Es linda y tú fuiste muy mala. Yo no. mala, no, Así es. Así es. Y toda la gente que tú has hecho mala maldad eh, todo eso, y lo que tú tienes ahí en aquel YouTube, todo quita lo que todo lo destruye. ¿qué? Trata de deshacer todo lo malo que tú has hecho, que toda la brujería, los encantos que has hecho tú, todo se deshace. Lo que todo eso deshacelo, todo deshacelo, todo todo. Y tengo cuando a tu casa, deshace todo. No que limpiarte porque ya tú eres una hija de Dios, ya. Tú eres cristiana ahora, ¿qué? ¿okay? Tú eres una hermana de esta mujer, una hermana mía, ¿ok? Está claro. Y la, si te, si te, y te van a cobrar que era la deuda aquella persona con lo que pagaron por la brujería esa. Tú le dices que no va a pagar nada porque tú eres cristiana ahora que aunque te quite la vida yo estoy cristiana tú no vas a semanas trabajo a esa persona también tú también, también, también habla de Cristo ¿qué? ¿okay? Que se arrepienta ¿ok? Ya sabes no vuelvas atrás a hacer brujería no vuelvas atrás a hacer cosas de brujería no vuelvas a hacer nunca más ¿ok? No vuelvas atrás como el perro vuelva a su vómito, ¿ok? No vuelvas más. La tendencia es que tú vas a querer volver atrás a las cosas antes. No hagas más nada a esas cosas porque ya ahora sí tu vida corre peligro. Y la de tú y la de tu hijo, tu vida que ya corre peligro, ¿ok? Y él no se va a hacer más nada. ¿Ok? Bien. Ya estamos aquí? ya quedó limpia ya. No tiene nada no no escondido por ahí, ¿no? ¿todo es quitado? ok ¿listo? ni de saber nada ¿ok? ni de saber nada ¿qué? Okay. todo quitado ¿qué? Okay. bien bien ¿me das tu nombre? ¿cómo te llamas tú? Annalí. Annalí. ok bueno, Annalí, pues, buscate una iglesia cristiana, Annalí, congrégate, aprende más de Jesucristo, tu casa límpela, a tu marido pídele perdón, dile que tú eres otra, que tú no eres bruja ya, que eres una cristiana y hija de Dios, y, puente, y cuente, incluso cuéntale que viste el infierno. <ríe> Ok, bien, entonces el tiempo de irte, ¿ok? ¿Tú has ido limpiando algo ahí? ¿Sigue limpiando? Matarla con cosas ¿tú? Acuérdate que me mandaron a matarle. Tenía que, limpie, que limpiar. Ok, okay limpia todo. todo limpia. limpia rápido, ¿eh? limpia rápido. Todo limpio, todo limpio. Mando luz, hay luz. Todo limpio. Mando luz en su cuerpo. En nombre de Jesús, limpio. Luz. Mando anzuelos. Y queda atrapado de demonios atrapados hay con los anzuelos mando también quito, mando también redes y recuerdo todo en nombre de Jesús todo lo que lo colocaron esta mujer quitado he removido ahora en nombre de Jesús removido su espalda su corazón pechos senos de partes íntimas todo removido en nombre de Jesús todo a sapos wow yo le he colocado sapo ya bien están los perros wow entonces todos sácalo ahí y a todos también le mocho le mocho la cabeza y la cola en nombre de Jesús a todos le mando insecticida a los, a los, y veneno a esos perros y a esos gatos en nombre de Jesús a los sapos En el nombre de Jesucristo. Salen todas las ranas ahí. Salen todas las ranas ahí. He hecho candela a las ranas. Candela, fuego a las ranas. Huya enseguida ahí en el nombre de Jesús. todo rápido todo rápido no va a perder el tiempo todo rápido de una a por, toda, por una por todas a la una a la dos a la tres estamos es limpia ahora en el número de suena, limpia ahora limpia limpia limpia número de Jesús. limpia limpia limpia limpia en el nombre de Jesús todo el perro cinco espadas de fuego en toda la cabeza por ahí en nombre de Jesús Era una bruja tremenda, ¿no? Antes, ¿no? Muchos años, ¿no? Era profesional tú, ¿no? Bueno, ya sabes, ahora tú vas a servir a Dios, ¿ok? A Cristo, ¿ok? Al Rey, ¿ok? Mira, te estoy grabando, pero voy a entrar información. Te estoy grabando, pero voy a entrar información en en acá importante de quién te envió todo, ¿ok? Pero eso, esto no voy a grabarlo, ¿ok? Para que me lo digas, ¿ok? No lo voy a grabar. ¿Ok? ¿Está claro eso? ¿No importa? ¿Lo sepa. ¿Sí? Ok, bien. ¿Tú sabes, tú, tú sabes quién que, que, que fue que te pagó, no? ¿Sí, no? ¿He conocido a esta mujer? ¿He conocido de ella? ¿Y conocías de ella? ¿La que te pagó? Voy a colocarlo aquí para que te, no saquen lo que voy a hablar aquí yo. Creo que... Bien, bien, bien, entonces como ya yo sé quién fue, ahora lo que va a hacer esa persona la voy a castigar ahora, ¿ok? Porque esa persona te pagaba a ti para hacer trabajo de ese bache de tiempo y como esa persona va a seguir seguro, va a hacer, hacer sus maldades, yo no voy a permitir esas cosas, ¿ok? Por lo tanto, esa persona en el nombre de Jesús, donde esté, ahora mismo, es castigada. Es castigada. Y el dinero que tiene ahora se le consume ahora en el nombre de Jesucristo. No tengo que pagarle nada a ningún brujo o bruja para hacer daño a esta mujer. Se le consume en el nombre de Jesús. Y si aún sin, sin hacerle daño a esta mujer, en el nombre de Jesús, el, daño, el mal que le envía a esta mujer se le devuelve a ella. A esta mujer no le llega nada, sino que se le devuelve a la que le envió a esa persona multiplicado por siete en el nombre de Jesucristo. A esta hija de Dios no la tocan más. No la tocan más. Hecho está. Ok. Bien. Eh, todo se acabó ya. Ahora es tú, la, tú contigo la gracia de Cristo. Ya tú eres cristiana ahora. Ya tuviste la realidad. El poder está en Jesucristo en Dios y tú ya, y viste el infierno tú, y también a tu hija, a tu hijo viste el infierno. ¿Ok? Hiciste un trabajo bueno ahora, porque tú, tú, tú lo que has hecho tú, lo, lo has quitado, y eso es una prueba de que arrepentimiento. ¿Ok? Y te, por eso te felicito, ¿ok? Ahora vuelve a tu casa, aprende con una guerra espiritual, aprende todo el deseo sobre Cristo. ¿Ok? Y si necesitas ayuda, me, me, me puedes ubicar, ubicar a mí, ¿Ok? Y te ayudo. ¿Ok? Estamos para eso. ¿Está claro? Bueno, bien. Ya te puedes ir, ¿ok? ve para, para tu cuerpo ya. Nombre de eso. Bye. Chao. Gracias a Jesucristo, mi Dios, Señor. ¿Cómo está, hermana? Diga, gracias a Jesucristo. Muy bien. Gracias, Señor. Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias Jesús, porque eres bueno. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Muy, bueno. Muy bueno. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, bueno. Wow. Padre, bendito tu nombre, Jesús. Gloria Gloria al Rey. Gloria al Rey. que creo que me voy a quemar. ¿Todo lo grabé o qué? ¿Todo lo grabé o qué? ¿Grabé todo o qué? Está bien. Si eso puede ser útil para, para otros como testimonio, yo soy testimonio de Cristo, de la obra de Cristo, pastor. Ay, qué calor, qué calor tan horrible. Uy. Esto veo, esto está ardiendo aquí. Mm. Uy, qué calor, qué calor. Me estaba saliendo. Sí. Padre de la gloria, santo, Padre, bendito sea tu santo nombre, Jesús. Gracias, Jesús. Bendito. La sangre de Cristo tiene poder. Dios bendito en tu nombre, Jesús. Amen. Gracias, Pastor. Ay, Dios mío, gracias. agradecida a mi pastor. De verdad que gracias. De verdad que, wow. Mm, creía que no podía salir de esto. Cuando yo, yo sentía que ustedes no me podían ir, no podía abrir los ojos. Continuaba la situación. Qué tremendo, qué tremendo, qué no vi. Pastor, vi de todo. Mm. Vi de todo. Vi unas cosas ahí horribles. Usted saben que cuando al principio mandaba a limpiar, bueno, sí, yo veía como a cada uno de mis hijos, a mi esposo, a mí, como y uno de mis hijos en una oportunidad de esta que me hicieron liberación, él dijo que había un tumor, imagínate tú, mi hijo está sano, para y gloria de Dios. Y yo vi cómo, bueno, en esa oportunidad se le mandó a limpiar. Y ahora yo vi cómo abrió aquí, cómo... Me la ponía aquí y seguía sacando como una baba. La gloria es para ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por la vida y la salud de mis hijos. Dios, Padre, Poderoso, Pastor. Wow, wow. Y a mi esposo, veía como lo zarandía, lo zarandía, lo zarandía, lo zarandía, lo zarandía, limpiaba los los sobre la nariz, la boca, los oídos. Lo, lo, lo tocaba así con los dedos. Mi mm. pies. Los sacudía, los sacudía, los sacudía. Y, y le arrancaba una cosa que salían como monstruos. Pues. Así, uah, uah. Yo veía que salían como, como chorros de aguas negras. Guau, marrón, guau, guau. A mi hija, por la espalda, por aquí. A otro, eh, otro que se le rompían como cadenas, cadenas a uno de mis hijos. Las cadenas se las rompían así le sacaban cosas del pecho. Yo tenía como tatuado en el pecho, de noche de tatuar, como figuras de, de caras. Tanto uno con este pecho, otro en este pecho, en la espalda estaba como tatuado. Y eso lo arrancaban. Ay, y no me diga cuando la luz la mandó para el infierno. Mire, eso era así como guindada como así como levitando en el aire, quemándose, quemándose, la piel quemándose, el actor, y la actor y, y, y la candela, en candela, en candela, en candela, en candela viva, en candela, en candela, así, horrible, los pedazos de carne, las telas quemadas, así, ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! y el hijo, el hijo quemándose también, el hijo, el, el hijo un varón, un muchacho, ajá, y era candela, candela como como cuando tocaron una muñeca y le pegas candela pues un mm, sí. muñeco así ajá. Este, luego cuando la manga saca se pone así salió como una parte así estaba oscuro todavía por eso que te decía dame luz dame luz porque estaba oscuro todavía y el hijo también se lo saca ajá, ajá. Y, y, y trataba de jalar al hijo llamar a su hijo llamar a su hijo arriba cuando sales ay Dios, yo sentía ardor yo todavía muero, todo, me arde, todo me arde todo me arde todo me arde todo me arde todo me arde la piel me arde este veía como como habían sapos perros ajá habían sapos perros vi cómo, cómo me limpiaba a mí totalmente, me limpiaba, me sacaba, me sacaba, me sacaba, me sacaba en la espalda, el pastor, yo tenía la espalda, yo sentía como, yo creo que yo tenía un sapo en la espalda, porque yo sentía que hacía guau, guau, guau, y de hecho, yo, los sonidos eran como sapo. Uh -huh. este, de verdad que, guau, wow, fue limpieza de, de todo, de las puntas, de los pies, hasta la, de la cabeza tanto de mi persona como de mi esposo de mi esposo le metían la mano en el estómago si era como como que se la metían así como la mano ya que yo lo así como como cosas negras piche. y le agarraban lo, las partes íntimas así y y, y y les hacía así porque tenía cosas ahí Mm. en los oídos, en los ojos, en la, en, los oídos, en la cara, en la cabeza, en la cabeza, eh, eh, uh -huh. y bueno, así, vi miles de cosas, cuando lo mandas al infierno, es, un, es un, como un cilindro que se baja, un cilindro. Y después, bueno, se llega y con ellos porque estaba ya encendida en candela. En candela, en candela, en candela, en candela, en candela. Así que cuando también la mandas a beber la, la cruz. ¡Wow! Tremendo, porque se veía a Jesús en la cruz. Aunque tocaba con los dedos así, la sangre que, de Cristo así, que caía. Mm. Uh -huh. Bueno, esto que recuerdo. Y, y, y, sí, esa bruja se arrepintió, antes ¿no? se arrepintió esa bruja. Cuando vio a Jesucristo, ¿no? se sintió inmunda, ¿no? ¿Y te acuerdas de eso? Sentía asco. Se sentía asco. Sentía asco, sentía vergüenza. Sí. Se arrepintió. Sentía pena, vergüenza, sentía pena. Sentía que vergüenza. Sí. De tía pepena se arrepintió. Se arrepintió. Porque si sí, al principio pues, no quería, no quería. Al principio, pero cuando, la, cuando vio el infierno, que que, que las la llamas del infierno, ahí sí se puso pila. Ahí sí se puso pila. Ahí sí se puso pila. Ahí se puso pila. Pero no puede volver nunca más. Nunca me habrá puesto a orar por mí. Ahora oran por mí. Todos los días de su vida oran por mí. En nombre sí. de Jesús. Sí. De ella. Sí, la persona era que a ti te pagaban, le pagaban a ella para hacerte brujería ya. Por eso que tú vas a ser libre, pero otra vez seguían el pagando y pag pagando ese brujería. Pero ya todo se acabó ya. Eso no es lo explicó ella, ¿no? Amén. Y la persona que envió a brujería también la mandó a castigar. Así que todo se acabó ya. Gracias, gracias Jesús. Jesús, gracias a Jesús. Gracias, el gracias Señor, todo el honor y toda la gloria para nuestro Señor Jesucristo. Eh, eh, él es todo. Bueno, hermano, estar, ya, ya que había a grabar, tú me que la persona... Pero, hermano, llevé esta liberación ahí, bueno que todos ustedes ven esta liberación y compartan compartan con tu mundo esto, ¿qué? den compartir esta información, porque esta información es clave, la gente no sabe estas cosas. Este video va a colocarlo para que todos lo vean, todos ustedes y compartan, la gente no sabe estas cosas, y tienen que aprender, ese pueblo tiene que aprender que espiritual, tienen que aprender a respetuar el pueblo de Dios. Tienen que aprender a respetuar, diferentemente, Entrenarse. Entren a punto Entrenarse. Ahí está la escuela. Ahí están los libros, está todo, todo. Los capellanes también que están con nosotros en el ministerio. Los capellanes también tienen que aprender todas estas cosas. Todos los capellanes aprenden estas cosas para que sean efectivos a la hora de ayudar a la gente. Bueno. Bye. El quinto nivel y me ha costado porque el internet, por una cosa, por la otra. No, ya, ya, ya, ya, ya ya todo se arregló ya. Ya todo se va a arreglar. Amén, amén. Bueno, hermano, amén. bueno. Amén. como tres, cuatro maestras, imagínate tú. <risa> Tranqui. Sin embargo, mi ministro liberación con un grupo. Era, era el mismo demonio. Me dice, pues, chao. ¿Sí? Compartan el video, compártanlo, compártanlo, compártanlo, compártanlo. bye.